Está curando, güey. ¿Está aquí, ¿Está aquí. ¡Pégale! No, ¡Oh, estás, pueden ver el puto furro, güey. Yo creo, es el último, güey. Aquí? aquí está, Pitar, aquí está. ¡Nos ganó el puto sí, furro, güey! No. ¡Nos ganó el puto furro, Paco, güey! ¡Nos agarró el puto no. simio, güey! ¡Todo furro, güey! ¡No, <ríe> oh, no, es a la verga! ¡No quiero no. ver ese, güey! ¡Puto no. furro pendejo, hijo de su putísima ¡Zorra madre! <ríe> ¡Ay, güey, la verga! ¡No, si sí está cabrón! ¡Casi la ganábamos de nuevo! ¡Ni pedo! ¡Es que nos agarró!